¿Cuántas veces nos habrán dicho los alumnos, y también hemos comprobado en nuestras propias carnes, que cuando realmente han comprendido algo ha sido cuando lo han puesto en práctica? Lo cierto es que es muy difícil tener una experiencia real de todo lo que enseñamos en nuestras sesiones, al menos en el tiempo que dura la clase, pero lo que sí que es posible es trasladar porciones de realidad al aula, y una de las formas más efectivas es mediante los casos. En este vídeo veremos qué es el método del caso, las fases en las que se desarrolla, cómo puedo ponerlo en marcha en el aula y cuáles son los beneficios que se obtienen al ponerlo en práctica, así como las dificultades que podemos encontrar por el camino. El método del caso consiste, básicamente, en presentar la definición o descripción de un caso, de un incidente o un acontecimiento de la vida real. Se pueden añadir estudios, artículos o textos que complementen la lectura y posterior investigación que se haga sobre el caso, pero lo definitorio de este método es que el caso que se trabajó sea algo que se haya dado en la vida real. Es una metodología que fomenta el aprendizaje activo, que parte de lo concreto el caso para llegar a lo más general. Como ya habréis intuido, estamos hablando de un aprendizaje de tipo inductivo. Vuestro papel como profesores es el de guiar el conocimiento previo y adquirís el papel de mediadores a lo largo del debate que se genera. Para llevar a cabo esta tarea con éxito es importante realizar un trabajo previo de planificación y plantear bien los objetivos que se persiguen. Es importante tener en cuenta que no tiene por qué existir una única solución correcta. Pese a que cada profesor pueda adaptar el método del caso a sus necesidades concretas, aquí nos vamos a centrar en cinco pasos que son definitorios del método del caso. 1. Redacción o búsqueda del caso. 2. Preparación de la guía del trabajo del curso. Recordemos que vuestro papel como docentes en el estudio de casos es dirigir la discusión y puesta en común en relación a unos objetivos de aprendizaje que previamente habéis marcado es importante realizar un trabajo previo de planificación ya que el caso ha de responder a unos objetivos específicos. 3. Entrega del caso a los alumnos. Podéis entregar también anexos complementarios para que profundicen y realicen un trabajo previo a una discusión más grupal. 4. Discusión en el aula. Se analiza y trabaja el caso discutiendo sobre las preguntas que vayáis planteando vosotros, profesores. Y 5. Cierre del caso es importante que vosotros cerréis el caso haciendo síntesis de lo tratado y poniéndolo en relación con la teoría pertinente. Mediante el estudio de ejemplos reales y trabajando sobre ellos, el alumno conoce, comprende y analiza tanto el contexto como las variables que afectan al caso. La mayor dificultad que tiene para vosotros como profesores es que no siempre es fácil dar con buenos casos, redactarlos o la planificación de la guía que dirigirá al caso, pero es muy interesante centrarse en los beneficios por los que este método resulta óptimo, como es la adquisición de competencias transversales, y a continuación vamos a destacar algún que otro motivo. El uso de esta metodología ayuda a que el alumno se involucre directamente con la materia del curso, ya que se trabaja sobre acontecimientos o hechos que han sucedido en la vida real. Además, los alumnos adquieren un papel activo y analítico sobre el caso. Aprenden a comprender realidades concretas relacionadas con el saber que estudian y les permite comparar estas situaciones reales con el modelo teórico. Mediante la discusión y puesta en común, practican habilidades comunicativas y además desarrollan habilidades relacionadas con el trabajo en grupo para contrastar ideas y llegar a conclusiones conjuntas. Y además, trabajarlo resulta dinámico y muy entretenido, tanto para el profesor como para los alumnos, así que os animamos a ponerlo en práctica en vuestras asignaturas.